Bueno, pues avanzamos ya un poquito en la semana, avanzamos ya hacia el martes, estamos ya de lleno en él. Y los martes aquí tenemos la visita a través del teléfono del doctor Amor Juan Bustamante. Le vamos a dar ya la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buena. Muy buenas, Juan. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos con un poquito de agua, que viene muy bien para los pantanos. Sí y, y bueno, pues bien, bien, se agradece la verdad. Pues la verdad que sí, que se agradece porque estamos pasando un periodo de sequía y bueno, la lluvia no es que sea muy agradable, pero bueno, como es necesaria, pues, pues nos aguantamos un poquito, ¿verdad Juan? Sí, lo que pasa es que nunca estamos conformes con nada, cuando hace mucho calor, porque hace mucho calor, Lleve porque llueve, pero <risa> pues bueno, sí. somos así. Pero bueno, por lo menos que no venga esta lluvia de barro que vino en días anteriores que parece que todavía no, no. Está, parece que todavía no, que han dice puesto, ¿Sí? puesto los coches que parece que hemos hecho rally todo el mundo <ríe> sí, la verdad que sí bueno Juan hoy hablamos de gente ghosting y a mí me gustaría que nos explicara qué es esto de la gente ghosting pues mira esto es un término que no hace mucho se está empezando a escuchar y que alguien a lo mejor lo ha leído o lo ha visto y dirá, ¿y esto qué es el ghosting sí a ver, gente ghosting, ghosting el, el es Juan, muévete un, po, muévete un poquito que parece que se entrecorta la cobertura está un poquito ver, regula. ahora regula. estamos con las nubes la o, cosa con las nubes regular. con las nubes regulares. ahora parece ahora, que entonces. sí, cuéntame vale, decía que el ghosting que viene de la palabra inglesa ghost fantasma Sí. Eh, entonces gente ghosting es gente fantasma pero en el sentido bueno, no gente fantasma de va presumiendo de, me refiero a, a este ghosting, es gente que aparece y desaparece, por la buena. Entonces, por eso es ghosting. Uh -huh. Y entonces, cuando estás, eh, en el caso de conocer, como pues últimamente estamos hablando de conocer gente, cuando conoces a alguien y aparentemente va todo bien, y de repente, un día, sin motivo ninguno por tu parte, desaparece, no, o sea, no te vuelve a escribir, no te llama, no aparece más, no te... no vamos, nada... Como si no te hubiera conocido nunca. Entonces eso es gente ghosting. Uh -huh. Gente que eh, sin ningún motivo, pues un día desaparece. Bueno, pues este es el tema que vas a tratarnos hoy. La gente ghosting, gente que desaparece sin ningún motivo. ¿Quiénes son y por qué hay que evitarlas? Pues cuando tú pues quieras, es... Juan. Sí, mira, pues el quiénes son es eso. Es gente que por el motivo que sea, que como siempre digo, sí. lo más habitual es porque han conocido a otra persona. ...o Porque no le ha gustado, pues son la gente que eso que, que están aparentemente tienen interés en conocerte y hacen como que te quieren conocer, pero eh, un buen día, pues te das cuenta de que ya no te ha escrito más y que incluso cuando tú le escribes tampoco te contesta. Uh -huh. Eso está muy feo, es ¿no? una costumbre que tiene mucha gente muy fea de que tú le escribes y lo lees y no te contesta. Pues sí, la verdad, cada claro, no. uno puede hacer lo que quiera, por supuesto, pero hombre, si no hay interés, pues es tan fácil como decir, oye, mira, que en realidad. Pues no quiero estar con nadie, o no quiero conocerte, o y no pasa nada, pero hombre, yo creo que es eh, educación y respeto, el, si quieres conocer a alguien, o mejor dicho, si no te quieren conocer, que te lo digan, pero que no te dejen ahí abandonado o que te ignoren, eso está muy feo. La verdad que sí Juan, por lo menos da una explicación, si no te interesa a esa persona pues lo dice, podemos pues quedarnos como amigos, ¿no? ¿Algo? Pero no desaparecer oye, a, mí me, a mí me lo han hecho algunas y, y se lo he dicho: digo, mira, me parece muy bien que no te haya interesado, que no te haya gustado, o que no te veas conmigo, o lo que sea, o que te guste otro, pero por lo menos no me dejes el mensaje leído y no me contestes. A mí me enseñaron de pequeño a eso, a tener educación y respeto, y eso es el que si no me interesa, pues te lo digo: oye, mira, que no me veo contigo. Y no pasa nada, yo lo he hecho. Yo, cuando ha habido algunas que no han querido estar conmigo, o pues, sea, mejor dicho, que no he querido yo estar con ellas, eh, se lo he dicho, he dicho, mira, no me veo contigo o no te veo para mí o lo siento mucho pero no eres mi prototipo o prefiero estar solo, lo que sea. Pero no le he dado falsas esperanza ni he mantenido a esa persona eh, creyendo que nos íbamos a seguir conociendo. Bueno, pues esta gente que desaparece sin darnos ningún motivo ni explicación. Eh, ¿Y qué tenemos que hacer para evitarla, Juan? Pues lo que hay que hacer es, eh, a ver, cuando estás hablando con esa persona, eh, fijarte en muchos detalles. Como siempre he dicho, el WhatsApp es muy buen chivato y tienes que fijarte en si empezaba a escribirte mucho, si ves que va tardando en escribirte cada vez más, ver si te contesta, pero te contesta cada vez con más monosílabos. Es decir, si al principio había como una conversación larga y luego de repente a todo lo que tú le vas preguntando te contesta con un sí, un no se lo que un voy bien, nada sí. más, pues está claro que, ya digo, por el motivo que sea, pues, o ha dejado de perder el interés, o, o directamente es que ya no lo tiene. Entonces, lo que hay que hacer es pues no forzar nada, no insistir, y sobre todo lo que tenemos que hacer es que si vemos que esa persona se quita de en medio, pues encima no vamos a ir a buscarla. Uh -huh. Si se ha quitado de en medio, pues dile, pues nada, pues adiós. Yo lo he hecho cuando a mí me no han dejado de escribir, digo, pues nada. Oye, chica, pues... Pues adiós, yo no te voy a decir nada, si tú me ignoras, pues, pues ¿qué voy a hacer? Encima no te voy a ir a buscar, ¿no? Así que seguimos adelante con nuestra vida, eh, seguimos solos o solas y si queremos conocer a otra persona, pues evidentemente la conocemos, pero lo que no vamos a hacer es, la persona que desaparece por la buena es encima, buscarla o pedir explicaciones. No hace falta pedir explicaciones tampoco, que eso es otra cosa que, que tampoco recomiendo. No le vamos a decir por qué me ha dejado de escribir o porque qué ha desaparecido o porque no me contesta. ¿Para qué? Si lo ha hecho es porque ha querido y, y, y es que a lo mejor ni siquiera tampoco te da la explicación y es que no, aunque nos dé la explicación tampoco sirve de nada si lo que cuenta es lo que ha hecho Pues la verdad que sí, Juan y... Es este yo no sé por qué mucha gente desempeña sí. en... Es que me ha dejado y le voy a decir que por qué A ver, yo entiendo que tú quieres saber el motivo pero si te ha dejado, te ha dejado y ya el saber por qué no sirve de nada Si, si, si se ha ido con otra persona ¿Para qué quieres saber el por qué? Si lo importante es, ¿sigue conmigo? No. Me ha dejado de conocer si sí. el que me diga el motivo no va a solucionar nada, no va a hacer que vuelva. Entonces, por pues, lo mejor es, pues coges, te vas, desapareces y dices, pues nada, pues ya lo vendrá de a otra persona. Pero que te dé la explicación, que además siempre mienten esas personas, porque siempre te dicen, no, es que yo lo que pasa es que quiero no está solo. Y, y seguramente no, está, no es que estás solo, es que estás hablando con otra persona. Entonces la explicación que te va a dar va siempre a ser una mentira, va a ser o una mentira o una excusa, entonces mejor no saberla. Pues sí, eh, Juan, y bueno, de esta gente últimamente, como decías, abunda muchísimo, ¿verdad? Demasiado, ya te digo que a mí me ha pasado ya en varias ocasiones y al principio yo me enfadaba y les ponía, oye, ¿qué pasa que no me contestas? Por lo menos digo yo que por el respeto me podías poner algo. Pero ya llegó un momento en que dije, bueno, ¿para qué le voy a decir algo? Yo directamente no voy a perder mi tiempo. Y además es que esa persona, si ya te ha demostrado claramente qué pasa de ti, el que tú le pidas una explicación no va a hacer que te la des. Al revés, vas a quedar como, mira, este es un pesado, mira, este eh, es un necesitado. Entonces, si estáis conociendo a alguien y desaparece? Pues nada, pues desaparece y vosotros también. Y ya, ahorra sufrimiento. Te ahorras explicaciones y te ahorras perder tiempo, bueno pues se borra el número de teléfono Juan ¿no? sí directamente lo que yo hago es cuando me ha pasado es pues sí eh, por ejemplo si ha sido en Facebook pues he quitado o sea he borrado el mensaje le he quitado de mis amistades en Facebook y no ha hecho falta bloquear simplemente la he quitado y he desaparecido y, y de hecho se me ha olvidado nada ¿no? al día siguiente ya ni me he acordado de, de esa persona eso y he seguido sí. mi vida sin problema entonces por eso he quitan a ti de en medio pues nada, te quedas tú de en medio. Y a otra cosa, mariposa. Pues la verdad, es un tipo de persona muy peculiar. Y además, pues, esto de no contestar lo que hablábamos antes, Juan, eh, te deja con un mal sabor de boca, ¿verdad? Porque no sabes realmente lo que ha pasado. Por lo menos en los primeros instantes en que ocurre. Aunque ya después, pues, como tú dices, eh, ya olvides el tema. Pero al principio, bueno, pues... Es una cosa un poco desagradable, ¿no? A mí me parece una falta de respeto. A mí no me gusta nada. Me parece más de una, de una persona muy pobre mentalmente, de una persona como de muy sobrada, como de diciendo yo soy mejor que tú y ni te contesto porque soy maravillosa o maravilloso. Ya digo, yo creo que ese tipo de personas es que no me dice la pena conocerlas. Porque una persona que no te respeta o que te trata con esa chulería o con esa dejadez, quieres conocer a alguien que te ha dejado de hablar y que ni siquiera te responde pues no, no merece la pena, ¿no? Yo creo que habrá que conocer a una persona que aunque no tenga ganas de conocerte, por lo menos, tenga la valentía de decirte, oye, mira, que es que no me veo contigo o no quiero estar con nadie por lo menos, entonces tú coges y no pasa nada te vas y le dices, bueno, pues nada, pues eh, bueno, pues nada, que te vaya bien, que, que tengas todo estupendo y gracias y hasta nada, y que tengas suerte en tu vida y ya está y cada uno por su lado pero eso de, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Y a la vez que te ha contestado, o sea, que lo ha leído y no te ha contestado y sigue haciendo su vida. Y tú, bueno, perdona, si no me quieres hablar, no me hables, pero por lo menos una respuesta. Entonces, ya digo, esa gente no merece la pena. A mí es que me produce bastante rechazo, la verdad. Y tenemos que evitar justificar por qué la otra persona lo hace, ¿verdad? Y, y por qué cortó esa comunicación. Porque eso no sí, tiene sí, ya, digo, no ya tiene... digo que la otra persona, si le vamos a pedir explicaciones que no merece la pena, nos va a mentir. Nos va a poner una mentira. No, es que estuve. Por ejemplo, esas dos cosas que a mí me dan mucho coraje, sí. esas dos frases que yo odio escuchar, que es. No, es que estuve muy liada. Eh, digo, no, perdona. Eh, como ya hemos dicho otras veces, tú tienes seguro 10 segundos para ponerme un hola por el WhatsApp o para contestarme. No ha sido, estaba muy liada. Ha sido, no me ha dado la gana de contestarte. O la otra famosa de me quedé dormida, o dormido, también lo, sí. lo hacen los hombres. Me quedé dormida y digo, bueno, otra mentira más. Nadie se queda dormido de repente. Todo el mundo cuando empieza a entrar en un sueño, pues dice, oye, mira, que me está entrando sueño. Ha habido algunas que lo hizo, pocas, y se lo dije. Digo, hombre, una por lo menos que tiene respeto y tiene educación, y cuando se está durmiendo me avisa y me dice, oye, mira, que es que me está entrando sueño. Hablamos mañana. Y le he puesto, perfecto, que descanse, sin problema. Pero eso de le escribe, te lee o ni siquiera te lee y al día siguiente tampoco te dice por la mañana que eso es otra. Cuando supuestamente se ha quedado dormida o dormido, lo que hay que hacer es, si es verdad, al día siguiente por la mañana, nada más levantarte con poner perdona, es que ayer me dormí. Bueno, tía, perdona, ayer me dormí. Pero tampoco te lo hacen, pues está claro, ¿no? Por eso te digo que las mentiras, esas desapariciones y esas mentiras a mí, desde luego, es lo que más coraje me da. Y en este caso lo mejor tener nosotros mismos una buena autoestima, ¿no Juan? Claro, es que yo siempre digo que tenemos que querernos respetarnos y cuidarnos ante todo. Y por supuesto hacer que lo hagan los demás. Si esa persona que estás conociendo no lo hace, no te respeta. Y, y no te, como hemos dicho, no te contesta y demás, tenemos que querernos de tal manera de decir, mira, a mí esa persona no me interesa, no me conviene, por mucho que me guste, me parezca muy guapo, muy guapa. ...me está demostrando que no le importo nada... ...por lo tanto no voy a ni a insistir... ...ni le voy a poner nada y voy a quitarme del medio... ...no voy a perder tiempo con esta persona... ...eso es lo que hay que hacer... ...nunca perder el tiempo con nadie... ...que no esté dispuesto a perderlo con nosotros. Pues resumimos un poquito antes de terminar, Juan. Pues el resumen es que cuando... ...estéis conociendo a alguien y te haga ghosting... ...que es desaparecer por las buenas sin ningún motivo... Eh, ...pues no dejéis de conocer a esa persona... No le insistáis, no vayáis detrás, no le pidáis explicaciones y seáis lo suficientemente valiente, y os queráis, os queráis lo suficiente como para decir a mí esta persona no me interesa, no me conviene, no la quiero en mi vida y si ha desaparecido y se ha quitado no es, un, no es algo malo, al contrario, me ha hecho un gran favor porque me ha demostrado que no merece la pena y que desde luego ni es ni será una pareja para mí. Bueno, quedamos con eso, hoy esta curiosa gente, Ghosting. Juan, pues muchísimas gracias, feliz semana. Gracias a vosotros, que tengáis una muy buena semana y aquí nos vemos el próximo martes, un abrazo. Un abrazo y el próximo martes más, más temas aquí con el Doctor Amor, gracias Juan. Gracias, a pronto.